para llevar ese smartphone, eh, pues las personas llevan continuamente un, un ordenador encima, ¿no? solo lo llevamos en el bolsillo, llevamos una cámara, llevamos un, uh -huh. un micrófono, para bien y para mal, con nosotros todo el día. Y, y cada vez tenemos más acceso a redes sociales, tenemos más servicios, estamos más interconectados. Las identidades digitales que nosotros disponemos en, en Internet, en el mundo digital, pues cada vez son más, ¿no? Entonces uh -huh. existen aplicaciones como Slash, eh, que nos ayudan a proteger estas identidades ante ante el robo o la utilización de nuestra identidad digital cuando nosotros no estamos haciendo uso del servicio. Es decir, imaginaos que, que nosotros tenemos, eh, durante el uso que hacemos de nuestra cuenta de correo, nuestra cuenta bancaria, eh, es de 10 minutos al día, pues nosotros tenemos expuesta nuestra identidad digital durante 24 horas al día realmente, porque cualquier persona que nos robe nuestro usuario y contraseña podría acceder a ese servicio. Sin embargo, con Latch lo que nosotros hacemos es que protegemos esa, esa identidad, eh, por lo que cuando si nos roban eh, nuestro usuario y contraseña e intentan acceder al servicio, el servicio va a comprobar el estado de Latch, que podemos decir que es un pestillo digital, ¿no? Es decir, cerramos nuestra, nuestra identidad digital y si el Latch está cerrado, aunque nos hayan robado el usuario y contraseña, no van, a poder, no van a poder acceder. Y lo mismo ocurre con operaciones, por ejemplo, operaciones bancarias. Si nosotros tenemos un Latch a una operación bancaria, un cerrojo, pues eh, si nos intentasen controlarnos bancarios, robar pues, el uso de, de, de tarjetas de coordenadas o, o algún segundo factor de autenticación, pues eh, tampoco se podría llevar a cabo la operación porque tenemos un, un, un Latch puesto, ¿no? Entonces, no solamente es el uso de identidades digitales, sino el, el uso de operaciones digitales. Y esto, bueno, son, uh -huh. son aplicaciones pues, como, como Latch.